participantes hemos llegado a nuestra última semana de clases donde nos vamos a centrar en lo que es la acción contra el cambio climático. Para el estudio de los temas previstos es necesario que nos planteemos una pregunta y es qué cuerpos legales están vinculados a la acción contra el cambio climático. Dentro de los mismos vamos a destacar a la Constitución del Ecuador, el Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal, la Cumbre de la Tierra, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, la Conferencia del Clima de París, la Cumbre de Desarrollo Sostenible y el Código Orgánico del Ambiente. Empezamos con la Constitución del Ecuador, en este cuerpo legal observamos que hay varios artículos vinculados a lo que es la acción contra el cambio climático. Nos vamos a enfocar específicamente en el artículo 413, donde se manifiesta que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas. En el artículo 414 se declara que el Estado adoptará medidas transversales para la mitigación del cambio climático mediante la limitación de las emisiones de los gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica. Finalizamos con el artículo 415 que se menciona que se va a incentivar y facilitar el transporte terrestre no motorizado, enfocándonos en lo que son las ciclovías. Continuamos con el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, llevada a cabo en 1985. En este convenio, las naciones acordaron adoptar medidas apropiadas para proteger tanto la salud humana como el ambiente, contra los efectos de las actividades humanas que modificaron la capa de ozono. Las medidas adoptadas fueron el establecimiento de una conferencia de las partes que se reúnen cada dos años, el establecimiento de la Secretaría del Ozono administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, más conocida como PENOMA, y la definición de los procesos para la adopción de las enmiendas. Finalmente, los resultados que podemos extraer de este convenio fueron alentar la investigación, la cooperación entre los países y el intercambio de la información. El Protocolo de Montreal es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El objetivo de este protocolo fue la protección de la capa de ozono mediante la toma de ciertas medidas, como por ejemplo controlar la producción total mundial y el consumo de sustancias que la agotan con el objetivo de eliminarlas finalmente. Se propuso reducir el 50% para 1999 en la producción y consumo de los gases CFC, en base a las cifras establecidas en 1986. Continuamos con la Cumbre de la Tierra. En este evento se analizaron tres bloques principalmente, la desertificación, la biodiversidad y el cambio climático. Para cada uno de estos bloques se creó un convenio en específico y para el caso del cambio climático específicamente se creó la Conferencia Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Profundizando un poco más, nos enfocamos en lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El objetivo fue llegar a una estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida las interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Otro evento destacable fue el Protocolo de Kioto. Este es un instrumento internacional que promueve la aplicación de medidas para estabilizar y reducir las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, a unos niveles que impidan interferencias peligrosas en el cambio climático. El objetivo fue reducir en un 5% las emisiones de los gases de efecto invernadero mediante compromisos vinculantes y calendarios de cumplimiento. En cuanto a la Conferencia del Clima de París, también denominado Acuerdo de París, en el 2015, su objetivo fue crear un acuerdo global para reducir las emisiones y evitar que el calentamiento de la tierra ascienda en 2 grados centígrados en relación a la era preindustrial. En cuanto a la Cumbre de Desarrollo Sostenible, cuya proyección es del 2015 al 2030, existen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Aquí vamos a destacar dos. Empezamos por el ODS-7, que es de energía asequible y no contaminante. Aquí se plantean diversas metas. Vamos a destacar aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. En el ODS 13 de Acción por el Clima se plantearon diversas metas. Vamos a destacar las más importantes como son fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. La segunda, que fue incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. También mejorar la educación y la sensibilización a la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y también la alerta temprana. Finalizamos con el Código Orgánico del Ambiente. En este documento existe un libro específicamente para esta temática donde se establece el marco legal e internacional para la planificación, articulación, coordinación y monitoreo de políticas públicas orientadas a diseñar, gestionar y ejecutar a nivel tanto local, regional y nacional diversas acciones para adoptar y mitigar el cambio climático de forma transversal. A su vez, tiene que ser diseñadas de forma oportuna, eficaz, participativa, coordinada y articulada con los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y por el principio de la responsabilidad común, pero diferenciada. Ahora los invito para que profundicen a través de la lectura de todos los recursos que se encuentran disponibles en esta presente semana, la cual es de gran importancia para el cierre de este curso y que puedan ejercer todo lo aprendido tanto en su vida profesional como laboral. Gracias.